Bueno chicos, ¿cómo están? Les quiero mostrar algo muy interesante acá en Fortnite Este va a ser un video cortico Y está justo en esta ubicación, bueno, más o menos ahí Y les voy a mostrar qué es Si sí, algo es un video corto, solo que tiene el fin de entretenerlos y mostrárselos Para que ustedes mismos vayan a ese lugar que les mostré Y puedan verlo por, por sí mismos entonces está justo en albercas, ya como les dije en esa ubicación. Y pues les cuento, ¿se acuerdan? De los últimos secuaces de, bueno, del último secuaz de espectro y el último secuaz de sombra que estaban eh, peleándose en una batalla de baile en una gasolinera. Pues ellos están aquí, ya se reconciliaron pasando el rato, miren. Bailando, fingiendo estar en un público Y pasándola bien juntos A ver qué pasa si les bailo A uno no pasa nada La ignoran Y ahí la pasan felices juntos A ver, veamos qué van a hacer <ríe> Ahí fingen cómo hacer ahí Deporte, habilidades Usando gestos que nosotros compramos Interesante bueno, chicos, quiero que lo miren por ustedes mismos, si no estoy mal, ahorita también eh, ellos fingen hacer como una comida, algo así. Y también se ponen como a bailar, uno se pone a bailar y el otro lo apoya en un televisor por acá cerca, o sea, como si estuvieran haciendo just dance por aquí, en, este, en esto que supuestamente es un televisor. Ok, bueno, chicos, ah, miren, aquí... Este baile, esto, esto lo hacen y como que eh, dan las gracias y se ríen porque, bueno, creen que están en un público, pero no. Bueno chicos esto era todo lo que les quería mostrar no olviden suscribirse al canal darle like a, a este video y que compartan este canal con todos sus amiguitos pero si están por ver alone, solo suscríbanse pero ya no estarán más por veralón porque ahora yo soy su amigo así que nos vemos mis queridos amiguitos ahora un pequeño momento random que apenas pude grabar chicos tengo el pez vendetta tengo el pez vendetta tengo el pez vendeta. a cantar. Tengo el pez vendeta. Tengo el pez vendeta.